No voy a decir que no soy culpable, pero tampoco tengo la culpa. Mi hijo tiene chagas porque yo tengo chagas, y yo tengo chagas porque mi madre tuvo chagas. A Camilo se lo detectaron en el hospital al poco tiempo de nacer. Yo no sabía que lo podía transmitir, ni que lo tenía, si sí, nunca vi una bienchuca. La doctora me dijo que a lo mejor mi madre lo pudo haber contraído allá en la forestal. Yo me siento bien, hago todos los días lo mismo. ¿Qué me iba a imaginar que la forestal nos iba a acompañar toda la vida?